Combate doble inesperado Que no hagan avivar Lo que yo te diga, avivar Nos podemos meter en problemas Ay, ay, ay, empujón, mátalo, dime que lo matas Por favor, tres golpes Por favor, tres, por favor, tres, por favor, tres Tiene, vaya, tiene, vaya, por favor, cuatro Vamos, tres golpes Tres golpes, no, tres golpes No me puedo creer, derribo ¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Turnilock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy compañeros es un día de capturas, hoy vamos a ir a la ruta 16, a la ruta 5, que hay un combate contra Cheren por cierto, y al puente que va de camino a Ciudad Fallenza, creo que, se, creo que se llamaba así. Creo que sí. En Ciudad Fallenza hay un gimnasio de tipo tierra. Y ahora mismo, hermanos, hablaremos sobre él. Pero chicos, recordaros que si queréis un mote en esta serie, dejéis un super like de compito, no Dejéis comentario, porque cuanto más apoyéis la serie, más. Tenéis probabilidad de que os dé yo un mote. básicamente Me pongo los cascos y vamos a hablar del gimnasio que se viene, ¿vale? Fijaos, compañeros, este es el equipo actual, no ha cambiado nada Básicamente, él he peleado a Emanuel un poco en, en EVs, ¿vale? Le he subido ahí hasta 2-5-2 en ataque para que sea muy poderoso Y por lo demás, tampoco ha cambiado mucho Lo que sí que os digo, mirad, sofá, débil al tierra Emanuel se si evoluciona, débil al tierra Javix, tipo fuego de al tierra. Al final, el gimnasio siguiente nos puede dar bastantes problemas. Por tanto, hoy vamos a intentar capturar un Suana, un, el pájaro este volador agua. Y ya está. Y, y, lo, que, y lo que salga en la ruta de 5 que no sé ni lo que es. Así que vamos para allá. Eh, me han, he conseguido la MO Fuerza, por cierto, que no lo he dicho. Y se la he puesto al perrito. El perrito pega unas toñas con fuerza de locos. Mucho mejor que retribución. Así que guay. Y este tipo me dio el brazal firme, que es eh, un objeto, que lo tengo por aquí, ahí está. Un objeto que te permite levelear los EVs, o sea, te multiplica por dos los EVs que consigues en combate. Que es increíble, así que te quiero, chaval. Justo porque lo conseguí dije, vale, pues me voy a ir a levelear, aprovecho y leveleo al, al Darumaka, leveleo un poquito, leveleo un poquito también al cocodrilo y... Al Dilbur, que lo teníamos por ahí Ruta 16, hermanos Aquí hay combates, pero no sé si quiero Estar haciendo combates, la verdad eh, Me gustaría ir a capturar y punto Porque esta ruta es Soy un genio Soy un genio, yo pensando que no se movía Y ya está, perfecto Pues nada, eh, policía un bo... Dimitri, Dimitri, ¿cómo va la cosa? Dimitri, ¿cómo va la patrulla? ¿Qué tal el día, hermano? Un solo poke. Herdier, vale. Pues Herdier contra Sofá. Y encima con intimidación. ¡Uhú! -huh. Vamos de locos. Vamos a cambiar. Metemos al Ambrosio. Vamos a probar fuerza, chicos. Que además de enseñarle fuerza, he enseñado también a excavar. De hecho, no solo a Ambrosio. He enseñado también a otros. He visto a las se He echado un vistazo así por encima. Y digo, hombre, excavar. va, ¿vale? Pues sí, es, es útil. Pues venga, vamos a enseñar a excavar. Avivar. Uh. Vale, pues las gallinas que entran por las que salen. Yo te intimido, tú te haces avivar. Perfecto. Cambio gratis y fuercita con Garra Rápida, que no creo que fuese necesaria. A mí esto de que la Garra Rápida funcione cuando le sale de los huevos, incluso aunque sea más rápido, me parece un poco ridículo. Fuerza, ¡uh! Casi lo mata. ¡Ostras! Pues siendo un tanque, Gerdier, increíble que lo mate. Fuerza no me ha hecho ni un maldito ataque, este Gerdier es basura. Ahí lo llevas, debilitado y Dimitri. Dimitri, que sigas con tu patrulla, crack. Nos vemos en otra vida. Ya estaría. Y aquí está la ruta... Do... ¡No! ¡No! <risa> ¿Por qué a mí? Vamos a ver qué sale en esta ruta, que no lo he mirado. Lo tengo aquí preparado. Ruta 16 de Teselia Solosis, Minchino, Trubis y Liepar, ¿vale? También sale Gocita, pero eso solo en Pokémon Negro. Así que Solosis, que es la contraparte, sale aquí. Minchino, que por favor, no. Trubis, ¿vale? Y Liepar. Vale, no son los mejores Pokémon del mundo Pero como no podemos hacer técnica del repelente Aquí, pues, a rezar Eh, espérate, espérate que, que digo, no he cogido el foco Primer Pokémon de la ruta 16 Es un Solosis Vale, vale, te lo compro Te compro Solosis, joder Era 30% Solosis, eh Solosis nivel 20, ok Pues onda trueno Onda trueno, lo primero así para ir paralizando Y yo creo que Solosis eh, con una Pokébolcilla y está paralizado Madre mía, Sofa, eres un dios Eh, Pokébolcilla Ahí lo llevas Solosis, por favor Captúrese, compañero Tienes, tienes, este, ya, esta Captúrate, uno, dos, tres ¡No! Se Escapó Se Escapó, pantalla luz Tío, pantalla luz Es que este Pokémon, este Pokémon puede dar que hablar en el torneo, eh Puede dar que hablar en el torneo. Vamos allá. Venga, ahora sí. Ahora sí, Solosis. No me falles. No me falles. Va. Uno. Dos. Tres. Atrapado. Vale. Ahora no me, has... no me ha engañado, tío. Ahora no me ha engañado. Bien, Solosis. Bien. Buen Pokémon. Buen Pokémon. Pokémon célula. Claro que sí. Y se va a llevar un mote. Obviamente se va a llevar un mote. La pregunta es quién. Eh, el mote de este Solosis se lo va a llevar... Abigail Macedo Muchas gracias compañero por apoyar tantísimo el canal La verdad es que estás siempre ahí eh, dejando comentario en los, en los estrenos, en cuanto se publica el capítulo con estreno Estás siempre ahí Muchas gracias, te mereces el mote de este Pokémonazo Que es bastante bueno, eh No sé si lo usaremos eh, ahora mismo Igual tardo en sacarlo Pero seguramente sea útil, ¿vale? Así que Abigail, estupendísimo Oh Oh Ostras ¿Esto es ruta nueva? ¿Esto qué es? Hola ¡Ojo! ¡Ruta Nueva! No... ¡Bosque Perdidos! ¿Por qué no sabía yo esto? ¿Por... ¿Por qué? ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Oh, aquí está! ¡Bosque Bosque de los Perdidos! A ver qué hay aquí Dame un segundo Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo ¡Ojo! Swadloon, Petilil, Cotoní No, Cotoní no, Cotoní es de Pokémon Negro Benipede y Tranquil Bueno, no son los mejores Pokémon del mundo tampoco pero ojo, Benipede, Tranquil eh, Está bien la cosa por ahí, ¿eh? Vale, y aquí hay objetillos y cosas Vamos a ver, primer Pokémon del bosque perdidos. Petilil Bueno, eh, creo que era el peor de la ruta <risa> Creo que era el peor de la ruta Pero vale, onda trueno A ver, Petilil, pues yo qué sé, tío Pokémon tipo planta Ojo porque es planta, ¿eh? Ojo para el gimnasio Hoja mágica. Eh, puede ser útil para el gimnasio. De hecho, igual Suadrón y Petil hubieran sido guays. Eh, vale, pues vale pues yo que sé. Mm, a ver si se captura. Eh, la verdad es que me mola. Para el gimnasio. Para el gimnasio. Luego ya. Luego ya. Vive y sé feliz. Vale, Petil, que tampoco te creas que eres muy, muy, muy, muy útil. Ahí está. <ríe> Petil capturado. No está mal. Se registra en la Pokédex. Pokémon Bulbo. Uh -huh. Mote, se va a llevar el mote de Katagi John Enhorabuena Katagi, Katagi John También otro compitrono que apoya muchísimo el canal Y se merece un mote y hoy le iba a dar mote 100% Katagi, Katagi, Katagi, perfecto, Katagi Vamos a la ruta 5, que está justo aquí a la izquierda Y ojito que se viene, ¿eh? ojito que se viene Aquí hay combate contra Cheren Y no recuerdo con qué habría Cheren Sé que otras veces me ha abierto con el Osawot, Pero Osawot ya lo guarda, yo creo, para más adelante Entonces... Vamos a abrir con V Porque V está un poco por detrás Y creo que es el candidato a... A que si hay algún problema, pues ahí está él, ¿no? Vale. Ahí está Compañeros, se viene ¡Alto eco! Ahora que los dos tenemos la medalla voltio Quiero comprobar quién es más fuerte Hermanos, combate contra Cheren. No sé ni a qué nivel tienen los Pokémon Espero que no me sorprenda, ¿vale? Por favor entrenado, Cheren cuatro Pokémon Como Bell... Liepar, vale, era un Liepar. No está mal W, ¿eh? no está mal W Es verdad que hubiera sido mejor Javix, eh, de hecho voy a cambiar Porque si lo puedo matar de un golpe Dejo de complicarme, vale ¿Qué tiene? Sorpresa, perfecto, porque iba a retroceder Perfecto el cambio, chavales Perfecto el cambio, empujón No cambia, tormento, perfecto Perfecto, estupendo Se lleva el empujón Que lo tiene que matar de dos de tres, de tres, es de tres, de tres, de tres, ahí está el tercero, ahí está el tercero. Naisu, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Siguiente, va a sacar a Dewot. Claro, este es el problema. Este es el problema, ¿vale? Este es el problema. Intimidamos con Ambrosio. A ver, lo bueno de Dewot es que es físico. O sea, tiene concha filo que es atacante físico. Y teniendo a Ambrosio que intimida podemos tocarle aquí un poco la moral. Ahí vale, intimidación, estoy encima por encima de nivel. Foco Claro, si ahora haces críticos, pues como que no. Uh, creo que fuerza es lo mejor, realmente Soy más rápido, vale, perfecto, ahí va la fuerza A ver contra le quita, más de la mitad Uf, perfecto Que la valla no le cure suficiente Vale, creo que lo mato de otro, eh Y, y me ataca por especial ¿Por qué me atacas por especial? No me hagas crítico Y me confunde Nada, nada, nada, nada, abortamos misión Abortamos misión ¿Cuánto dura el foco de energía, tío? Soy retraso y tenía que haber sacado el sofá, puede ser Mm. Voy a ir con Sofá Pero me, me da miedo que me haga un crítico y me pueda matar ¿eh? Porque Sofá no tiene unas defensas Para tirar cohetes, es cierto que está muy por encima de nivel Hidropulso, vale, Sofá Aguántalo por tu, por tu Tatis, vale, lo aguanta muy bien Chispa Soy más rápido, chispa a Ese Dewott a tu casa Vale, vale, vale, vale, loco, loco Yo estaba asustado Yo estaba asustado del Dewott Pensaba que iba a tener que sacrificar a alguien aquí, a tomar por culo. Perfecto, ¿qué más? Pansear, ok. Pansear, chispa, así que me da, me da igual. Yo creo que es, te mato, ¿no? Es un pan No está ni evolucionado a tu casa. ¿Y el último? Tra Reste tranquil Reste tranquil. Que te voy a reventar de un chispa. Ah, <risa> que más rápido. Ataque rápido, claro. Claro, ataque rápido. Pues es más rápido. Chispa, y lo siento mucho tranquilo. Has tenido días mucho mejores. Pero mucho mejores. Este ha sido un día de mierda. Hasta luego. ¡Uh! ¡Qué buen combate! Ha sido fácil, ¿eh? Menos mal, menos mal el ceftrica. ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? ¡Oh! Me pongo guapo. Veo que sois tan amigos como rivales. Perfecto. Una sana competencia os hará mejorar a ambos. Venga, vamos. ¡What? ¡Ojo! ¡Ojo, Mirto! ¡Mirto! Este es el líder de... La, este es el del alto mando, ¿no? El campeón o alguno de estos. Pero si es Camila. ¿Qué pasa? Bueno, turrita, ¿vale? Turrita Time. Eh. La voy a leer, pero. Yo qué sé. ¿Y este? Es Mirto, el campeón de Teselia. ¿Camp ¿Campeón? ¿Y qué le han entrado? Un campeón aquí perdido en medio de la nada. Hmm. No puedo creer lo que oigo, vaya niño más descarado, me presente, me presentaré. Soy Mirto, campeón de la Liga Pokémon de Teselia, y por cierto, no estoy perdido, estoy de viaje. Conozco hasta el último rincón de Teselia como la palma de mi mano. Yo me llamo Cheren y soy de pueblo Arcilla. Mi objetivo es que, me, como entrenador es convertirme en campeón. Hmm, sí, es magnífico viajar con un objetivo tan claro. Y dime, ¿qué piensas hacer una vez que te hayas hecho con el título de campeón? ¡Ojo! ¡Ojo! En eso consiste ser campeón, no ser el entrenador más fuerte. Seré más fuerte? seré más fuerte, ¿eh? ¿Crees que es bueno que esa sea tu única meta? Y que conste que no estoy poniendo en duda tu buen juicio, tío Me encanta este puto juego, ¿eh? Me flipa Me flipa Eh, vosotros, vení aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, gracias Gracias por esa... Por esa curación Combate doble inesperado Combate doble inesperado contra dos preescolares Con Gerdier y Gerdier Doble intimidación, ¿puede ser? Lo vamos a comprobar en brevas Liepar y WK Intimidación del uno Y la intimidación del otro, ¿no? Supongo Ah, pues no Hay uno que no intimida Voy a hacer detección Para ver qué hacen, ¿vale? Solo por curiosidad Que no hagan avivar Sorpresa Vale, Naisu ¿Y el... Lo que yo te diga Avivar ¿Nos podemos meter en problemas? Nos podemos meter en problemas Voy a sacar a, a nuestro starter Paso de líos, eh Nuestro starter debería matar a un herrier de estos de un solo golpe Bueno, de un empujón, vale Tormento de Liepar, estupendísimo Derribo ¡A por el Liepar! ¡A por el Liepar! Sin problema Y derri ¡A por el Liepar! ¡Dios, el focus! ¡Dios, el focus! Y saca a vale, ojo Batalla de starters Vamos a por empujón Vamos a por ese que es el problemático, eh Ref Ay, ay, ay Ay, ay, ay, empujón, mátalo, dime que lo matas, por favor, tres golpes, por favor tres, por favor tres, por favor tres. Tiene vaya tiene vaya por favor cuatro, por favor cuatro golpes. Vamos, tres golpes, tres golpes, no, tres golpes. Concha filo, lo falla, nuevo querer de arriba. Lo falla, lo falla. Ay, ¡Oh! ¡Oh! ay, ay, estaba más uno de ataque con refuerzo. Yo creo que era kill. Yo creo que era kill Yo creo que era kill Madre mía Madre mía La milagrada, eh La milagrada uh. Estoy sudando, eh Estoy justo pues, sudando ¡Concha filo que lo falla Dios mío, la batalla de starters, tú Derribo, lo falla otra vez Menos mal que está fallando todo, eh Madre Empujón Ahí lo llevas Se lo come Y ya está ¡Uf! Chicos, qué nervioso me he puesto, eh Cre Yo creo que era kill, eh yo Quiero aprender derribo Javix. Paso, tío ¿Para qué quiero derribo yo? ¿Para qué quiero derribo con Havix? Y W sube el 27, Naisu My God Igual tiene que haber cambiado, eh Igual era lo inteligente, pero pensaba que lo podía matar Tres golpes, tú Vosotros no habéis ganado, pero habéis sido un combate espléndido eh, vuestros Pokémon también te han disfrutado mucho, perfecto. Te diría algo, jovencito. En el mundo hay gente como tú que solo anhela la fuerza, pero también hay gente que se contenta solo con la compañía de sus Pokémon. Hay tantas opciones válidas como personas, bla bla bla bla. La turrita, chavales. Bueno, pues con esto y un bizcocho, compañeros, creo que ya podemos capturar en esta ruta, que es ruta 5. Aquí también sale lo mismo que en la ruta 16, ¿vale? Creo. Lo voy a comprobar por si acaso. Por si acasísimo. Pero me parece que sí, ¿vale? Ruta 5, Solosis, Minchino, Trubis, Liepard Lo mismo de todo, lo mismo de siempre Así que, eh, sin más dilatación Sin más dilatación, eh, compañero Ahí hay un combate, vale, perfecto Sin más dilación, primer Pokémon de la ruta 5 Trubis Ojo Trubis, eh Ojo Trubis, nivel 21 Me gusta, me gusta No, a ver, no es buen Pokémon para el gimnasio Las cosas como son, pero, bueno Bueno, no está mal Voy a cambiar a WK, perdón A, a Sofa para hacer, ya sabéis, Onda Trueno Y esas cosillas Y ni tan mal, Bomba Ácida Mmm... Mm, ay, que no me quitas nada Defensa especial me bajó mucho Ok Nada, nada, voy, voy a hacer Onda Trueno Onda Trueno, ahí que va Onda Trueno, primerísimo ¿Onda Trueno tiene 100% de precisión en este juego? ¿Cuándo lo bajaron? No me acuerdo Sé que lo bajaron, pero no me acuerdo cuándo Vamos a gastar las pokeballs. Ahí que va Poke Estupendo Trubis, uno Dos Tres ¡Perfecto! Trubis atrapadito Night nice. Me gusta Trubis Me gusta mucho Trubis, eh O sea, no sé En plan, como Pokémonita me parece una mierda Pero para la serie puede venir bien ¿Quieres por un mote? Yeah, baby El mote de este Trubis va a ser para Iker Valera Iker, enhorabuena Otro compañero que apoya la serie Que se va a llevar este mote Enhorabuena Eh, un Trubis, eh Ojo que... Que no está mal Además macho, por fin Un macho un macho para un chico Está muy bien, se agradece Vale, vamos a coger el objetillo Superbola Bueno Ya hemos gastado Estamos gastando pokéballs más que Superbolas Pero, oye, eh, es lo que hay Aquí hay combate que no quiero hacer ¡No! No Soy, soy retrusado Tengo que volver ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Dos pokés Darumaka ¡Oh! Cuidado, eh Cuidado, Darumaka Represalia Tengo que enseñarle fuerza a V No sé si lo puedo aprender, eh lo voy a mirar ahora. Vale, lo mato un golpe. Perfecto. Porque soy más rápido, pero que Darumaka pega fuerte. Darumaka otra vez. Represalia. Me voy a guardar estos combates. Me quiero... Me quiero guardar estos combates para... Para hacerlos fuera de cámara, eh, para levelear, ¿vale? Porque... Oh. Hola. No hay combate ni nada, ¿no? Voy a hacer una llamada. Ah, que nos van a abrir el puente. Es verdad. ¡Ojo! ¡Que se viene animación chula! Se viene animación... Eh, Tengo que... Vale, sí, perfecto. Hala, ya está. Nos lo abren. ¡Ojito! Tío, este juegazo. Me cago en Sampito Pato. Otro puente. En este puente ahora podemos capturar, ¿vale? Y creo que hay 100% de ratio de Duclet. Creo que no hay otra cosa, así que... Perfectísimo. ¿Esto es Ciudad Fallenza? ¿A dónde vamos? Fallenza. Me, me suena Fallenza, pero no lo sé. Yo tengo que seguir trabajando en la tele, así que voy a volver ya. El líder de de la siguiente ciudad es un poco borde, así que... <risas> es borde, dice... Es borde, me descojono Vale, hasta luego, Cheren Ahora capturaremos al pajarito Pero antes quiero coger los objetos, ¿vale? Primero este de aquí abajo Por cierto, vendí las minisetas Y creo que se venden ahí más caras, ¿no? Pero bueno La vida es así Esto es hiperpoción Nice Y ahora, compañeros Llegamos al maldito puente Este es Puente ¿Cómo se llama? De Fallenza Era Fallenza, era Fallenza Ojo, ojo Ojo pues <risa> no era un pájaro, eso seguro. ¿Tú, ¿tú veas algo? Vale, sí, este me está diciendo el truqui del almenruki. Van a salir más, ¿vale? Escuchad, escuchad atentos. Es un momento de paz, el puente. ¿Dónde estás? Tiene que sonar, en ¿eh? cualquier momento tiene que sonar, eh. Tiene que sonar. Hola, no me da nada. Ha sonado algo, ¿eh? Lo que no sé es dónde, ¿eh? Ha sonado, tío. Ha sonado, pero no lo veo. ¿Dónde estás? Escuchad, tranquilos, escuchad. Pajarito. ¡Ojo! ¡Ojo! No ha sonado. ¡Primer Pokémon del puentecito! ¡Ahí lo tenemos! ¡El Duklet! Este es buenísimo, tío. Este para el gimnasio nos viene. ¡Buh, buh, buh, buh! Eh, lo que no sé. Vale, si sí, voy a paralizarlo. Con sofá otra vez. Eh, joder, estamos capturando casi todo en hoy, eh. Rayo burbuja. Onda trueno. Lo que no sé es dónde levelearle, porque quiero levelearle con EVs y subirle el ataque especial, ¿vale? Pero claro, eh, danza pluma. Ojo, danza pluma. Eso baja el ataque, ¿no? Eso baja el ataque o la defensa. El ataque. Uh, buenísimo para el gym. Buenísimo para el gym. Pues, Pokeball. Voy a gastar las Pokéball. Sé que tengo Super Bolas y eso, pero es que las Pokeballs están funcionando, así que... ¿Para qué? ¿Para qué más? ¿O no? ¿O no? ¿O oh, oh, no están funcionando, vale? Puede que no estén funcionando. Vamos a... A tirarle super bola ahora. Que paso de líos, tío. Tenemos millones. ¿Para qué voy a andar haciendo el idiota? Si tampoco hay tantas capturas. Al final. Uno. Dos. Tres. Pau. Parra que pao. Duclet atrapado. Perfecto. Agua volador. Cuando se ve atacado, las pruebas que lo recubren despiden ráfagas de agua que lo ayuden a escapar. Nice. Le pone un... Hombre. Hombre. El mote de este Duclet se lo va a llevar... Porra que... El señor Theodor. Theodore, compañero, has apoyado muchísimo la serie. Sé que ya te puse mote en la serie anterior, pero te llevas mote de Duklet, que va a ser clave en el siguiente gym. No sé si toda la serie, pero vas a estar ahí. Un Pokémon tipo agua. De locos, tú. De locos. Ahí está. Enhorabuena, Theodore. Este motecito es para ti, que apoyas muchísimo también la serie. Así que ya, podemos terminar el puente. ¿Tú me das algo? Es que no, no sé si aquí te dan alguna cosa. Creo que no. Vale, pues ya estaría. Llegamos a Ciudad Fallenza. ¡Hola! No me dan nada. ¿Y tú? ¿Me das algo? Tampoco. Algo de Charizard ha dicho que no me vendrá muy bien. ¿Este símbolo qué coño es? Bienvenidos a Ciudad Fallenza Y ya estaría. Vale, pues vamos a curar rápidamente. Oh. Ajá, así que vosotros sois los retacos de los que me ha hablado Camila, ¿eh? Yo soy Jack con el líder de gimnasio de esta ciudad. Pero basta ya de saludos. Por culpa de haber bajado el puente, esos tipos del equipo plasma han podido huir de la ciudad. ¡Qué fastidio! Lo... Porque... Porque no hay otra salida, ¿no? Es la única salida de la ciudad, estamos tontos. Lo del puente ha sido una casualidad, no nos eches a nosotros la culpa. Llámalo X. Lo, de, lo que cuenta es que habéis venido y que los del equipo plasma se han enlargado Tomadlo como queráis, pero tenéis que encontrar a esos tipos a la de ya. No se supone que sois tan fuertes. Sabéis dónde está, ¿verdad? Está en la parte de los frigoríficos, esos. Así que nos vamos a ir para allá. Aunque creo que ya en este capítulo, como que sobra, ¿no? ¡Compitruenos! Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya encantado. La verdad que a mí me ha flipado. Las capturas están súper guays. Eh, luego iremos a los almacenes frigoríficos. Venceremos al, al Team Plasma y haremos el gimnasio de Fallenza poco más, espero que os haya gustado, que dejéis un super like de una, apretad ese botón, como si lo vieron mañana dejad like y comentario para recibir mote y poco más, nos vemos chicos ¡Chao! ¡Chao!